yo ayer empecé a hablar con el micrófono a decir chorradas y luego le puse música y salió una cosa así y dos minutos de ya varias horas de chorradas sobranas hablando bla bla, bla bla bla bla bla bla bla sin decir nada yo creo que podemos parar encontraremos el disco lleno y a ver lo que sale eh, eh, eh, qué me qué qué qué y, y paramos ya porque esto no, no puede ser cuánto lleva ya mira mira mira mira una hora nueve minutos te parece normal y además eh, a esta distancia o sea tendría que estar mira mira mira mira mira tendría que estar por lo menos es me cago en la leche a esta distancia tendría que estar o incluso más cerca así mira mira mira mira ¿Sí? esa es otra qué qué es lo que graba realmente graba eso graba eso qué graba no sé lo que graba ...entonces tendría que estar a esta distancia... ...para empezar... ...saber a dónde tengo que mirar... ...y... ...saber lo que quiero decir... ...porque no sé lo que quiero decir... ...tengo el fantasma... ...tengo la poesía de mente... ...tengo un montón de cosas... ...y claro, si ahora corto... ...y pongo otra vez... ...lo que estoy diciendo hasta ahora... ...voy a estar atrás... ...voy a estar con la bandejita de galletas... ...voy a estar comiendo galletas... Y es que me miro a la cámara, no puede ser, no podemos seguir así Tenemos Vamos a ver cuántos programas por delante Posiblemente ninguno Y Y no